Vamos a configurar ahora el PDF cuyo destino es ser visualizado en pantalla o en monitor. Vamos a ir a archivo, exportar, guardar como PDF. Lo primero que nos va a convenir hacer es eh, configurar la denominación de este archivo. Eh, ustedes le tienen que eh, seguir las consignas para denominar este PDF. En rango de exportación vamos a mm, dejar elegidas eh, todas las páginas. En cuanto a las opciones del archivo, la compatibilidad también. Volveremos a usar eh, la versión 1.4 para PDF. De las siguientes opciones no vamos a tildar ninguna. Sí dejaremos tildada eh, la opción de comprimir texto y gráficos vectoriales. Y nos vamos a detener en este último cuadro sobre método de compresión de imagen. En cuanto al método de compresión, vamos a elegir JPG con pérdidas. En este caso, el programa lo que va a hacer es aplicar el algoritmo de compresión JPG que disminuye el peso de las imágenes de mapa de bits eh, por medio del descarte de información de color. Entonces, de esa forma, al disminuir el peso de cada una de las imágenes de mapa de bits, va a disminuir también el peso de nuestro PDF. También podemos ajustar cuánta, eh, cuánto queremos eh, aplicar de compresión y esto es eh, cuanta más compresión apliquemos eh, menor va a ser el peso resultante del archivo de mapa de bits y a la inversa lo que tenemos que tener cuidado es que hay que conseguir eh, un equilibrio entre eh, nitidez y peso del archivo porque si yo comprimo o aplico altos rangos de compresión el programa va a comprimir descartando mayor información de color y por lo tanto nuestras, nuestras imágenes pueden perder eh, nitidez y verse deterioradas. Entonces, en este caso vamos a elegir un rango medio de compresión. Lo siguiente que vamos a ajustar es la resolución máxima de imagen. De 300 lo vamos a ajustar, lo vamos a disminuir a 100 DPI y esto por dos motivos. Primero porque eh, esto está relacionado con eh, la densidad de, de píxeles que tienen los monitores. Es decir, si yo pudiera contar la cantidad de píxeles que hay en una pulgada de un monitor, aproximadamente serían eh, 100 píxeles. Y lo segundo es que a través de reducir la resolución máxima de imagen de 300 a 100, el programa lo que va a hacer es que, a cada una de las imágenes que superen este 100 dpi la va a remuestrear a por ejemplo nosotros configuramos todas las imágenes a 300 entonces a todas las imágenes de 300 dpi las va a remuestrear a 100 dpi y de esta forma por qué va a reducir el peso de las imágenes porque estamos manteniendo constante el tamaño de impresión fíjense que la relación entre el tamaño de impresión de la de la imagen y nuestra hoja 4 no ha variado. Entonces, al disminuir la resolución, necesariamente para mantener esa igualdad en la ecuación, tenemos que descartar, o mejor dicho, disminuir el tamaño en píxeles de la imagen. Entonces, de esa forma, se disminuye el peso de eh, las imágenes de mapa de bits y, por ende, va a disminuir el peso de nuestro PDF. Lo siguiente va a ser eh, ajustar o configurar las tipografías. Vamos a incrustar o empotrar todas las tipografías. Recuerden que para que el programa les permita eh, incrustarlas, eh, tenemos que hacer el paso previo explicado en el video justamente para eh, la configuración de PDF para impresión. En cuanto a extras, el programa nos eh, ofrece... Efectos de presentación, de transición de una hoja a otra, podemos ajustar la duración de cada una de esas transiciones, elegir qué efecto queremos usar eh, y demás. Nosotros en este caso no vamos a usar ningún efecto de presentación. En, en la pestaña visor vamos a cambiar de página simple a página doble a la izquierda para que la visualización de nuestro PDF sea igual que el PDF modelo que eh, les brindamos desde la cátedra. Eh, en cuanto a seguridad no vamos a utilizar ninguna contraseña y por último lo que nos queda ajustar es en color elegir pantalla e internet. Ya con esto podemos generar nuestro PDF.